Para mí, la base que lo sujeta todo es que es un modelo científico en el que todo va con los datos. Es decir, hay muy pocas opiniones al respecto, sino es esto lo dice el dato y esto no. Y normalmente siempre se conduce a través de, de resultados medibles. Y más allá de eso, eh, considero que el grueso es como un juego. Es, eh, es divertirse, porque no, no tienes que estar sujeto a lo que te está marcando muchas veces dentro de un equipo de marketing o de producto, que sí que tienes. Unos, pues unas prisas detrás o unos deberes que siempre tienes que hacer, aquí sin embargo es deja volar la imaginación, hazlo, mídelo y ve. Entonces me parece muy muy divertido y, y me lo tomo muchas veces como un juego y creo que por eso en growth, la quien está en lo disfruta tanto por, por eso, por la sensación de libertad que se tiene. totalmente